Salvo que esta medida había sido establecida con el objetivo de evitar aglomeraciones en la Semana Santa. La prohibición de desplazarse al interior solo se tomó para evitar grandes cadenas de contagio y ya está levantada. Entonces, si ya está levantada, mi pregunta es, ¿por qué se mantiene a San Francisco de Macorís secuestrada cuando hay otros pueblos que ya están peor, como Pimentel, que ha ido avanzando, como el mismo distrito, como el mismo Santiago? Eso no tiene razón de ser, señores del gobierno. Eh, estar cerrado a San Francisco de Macorís va a hacer que nosotros aquí lleguemos a la desesperación una persona que tenga un problema de estado de salud y que tenga la posibilidad de llevar a su pariente fuera de aquí con la cuestión de la premura del pedir permiso de verificar los puntos de control de militar nosotros no estamos ganando nada con eso si ya aquí abrieron los supermercados y abrieron todo el comercio por lo que lo dijo eh, el jovencito Soriano el hijo de Alfonso Soriano que es el que dirige el comercio aquí que le hicieron la solicitud y que para hacer una excepción de la cuestión esta del decreto eh, a, a pro consumidor y combinado con el gobierno pues decidieron para que no se monopolizara yo lo veo bien, se abrió sí, ya el mercado se instaló satélite en otro lugar pues entonces no tiene sentido que nos tengan cerrado a nosotros incomunicados, que la gente que trae alimentos trae contanza, que trae frutos, que provisiona que trae para la gente comer, llámese plátano, yuca, batata, ñame, eh, pipiota, yautía, repollo. Bueno, todo lo demás. Eso no tiene sentido de ser, hay que abrir. Y el comentario que quería hacer, además de estas medidas que quería informarle a ustedes, ojalá que sea este, el que, el que puedan ustedes guardar muchachos, aunque yo me pasé del tiempo ya, pero yo quería decirle esto. Dice la Superintendencia de Salud, que ahora otra información que quería darle, de riesgos laborales, que la resolución número 00230-2020 le va a dar el reembolso a la ciudadanía de prueba de detección del COVID-19 que hayan sido facturadas del 18 de marzo del 2020 siempre que su prescripción haya cumplido con los requisitos definidos en el Ministerio de Salud Pública. Ese reembolso se va a aplicar a todos los ciudadanos que hayan pagado por la prueba durante el periodo transcurrido entre el 18 de marzo, fecha de la firma del acuerdo del ministro de Salud Pública y los laboratorios autorizados. Ahí está otra información que yo quería darle a ustedes que ustedes no conocían. y por eso que estoy haciendo un esfuerzo de la llamada para este momentito para entonces. Ya confirmaron 45 reos de la victoria que dieron positivo a coronavirus después de que lo revelamos aquí y que sus familiares estaban preocupados. Eso fue un motivo de un motín y todo lo demás. 23 están aislados porque tuvieron contacto con los positivos y serán sometidos a nuevas pruebas ahí en la victoria después del motín y de todo este escándalo. Y que yo les decía a ustedes que había mucho más ahí. Bien, mi comentario es el siguiente, la clase política dominicana no sirve en sentido general y han demostrado que no estaban preparados para este periodo de prueba y que no han sido capaces de sentarse juntos a dialogar para buscar una salida juntos al problema. Cada quien quiere ser protagonista. Tenemos un presidente mudo que ha dejado sea el que esté en el medio. Aprovechando la coyuntura para hacer campaña disimulada, jugando con la muerte y con la vida y la salud de los dominicanos. No ha quedado aclarado el asunto de China, el famoso vuelo, las pruebas. No llegaron a 16 mil por el ministro. El ministro dijo en su última rueda de prensa que solo llegaron 4.000 de Gonzalo, de las 15.000 que le prometió. ¿Dónde es 440082? Y todos permiten que yo termine este contanto que me está llevando por aquí, por favor, eh, desde que estamos haciendo la transmisión. No sé cuántas veces lo voy a aclarar y tengo que pedir a Jesucristo paciencia, ¿verdad? Entonces, la clase política no ha podido ponerse de acuerdo. ¿Por qué los partidos políticos, el liderazgo nacional, en vez de tener, por un lado, a Luis Abinader, muy bondadoso por haciendo campaña con lo que está dando? A Leonel Fernández diciendo que va a traer cosas muy bondadoso por haciendo campaña, buscando y las encuestas saliendo por ahí, que es lo que a ellos les importa. Gonzalo Castillo haciendo campaña con el dinero del gobierno, entonces nosotros no tenemos presidente. Y el liderazgo político no ha sido capaz de ponerse de acuerdo, de sentarse y decir, la Junta nos dio dos mil millones de pesos, los partidos políticos... Van a poner a la disposición del pueblo esos mil millones de nosotros. Yo quisiera ver los partidos minoritarios que se han hecho ricos y que se han beneficiado de ese liderio mayoritario, PLD, PRD, reformista, con lo que han recibido, que entre los tres han recibido como 1.500 millones de pesos, de lo que ya se les había dado para este proceso electoral, sacrificándose. No han sido capaces de sentarse para decir juntos, vamos a buscar una solución y olvidarnos, porque en definitiva lo que están pensando es en las elecciones. Y lo que están es en campaña permanente. El grupo del PLD, entendiendo que todo el que tiene este miedo y este cuco irán pocos a votar, habrá una gran abstención por el problema del contagio y que no ha quedado claro porque la cadena de contagio va a seguir, porque el dominicano ha seguido y el gobierno fracasó. Fracasó porque no supo avisar con tiempo para que se tomaran medidas antes de que llegara el COVID-19. Cuando llegó la mujer contagiada con el italiano, que el italiano estaba ahí, no se estableció la condena de contagio de la mujer, no se buscó, se detuvo, se aisló y se le evitó el contacto. Y dijeron no hay casos comunitarios de los dominicanos, solo de extranjeros. Tenían que estar tomando la medida por el contagio en el avión, en el aeropuerto, en la comunidad. Todas esas personas fracasaron en la medida. ¿Por qué se contagió y se ha contagiado tanto personal de salud? Porque no le dieron la protección de vida. No tenía la información, estaban manejando, trabajando a mano pelada como están trabajando ahora. Médicos y enfermeras quejándose de que no tienen mascarilla y guantes. Está negociando el gobierno con esos señores. ¿Vamos a dejar que se muera el personal de salud. Por eso hay puro prácticamente más de 100 de médicos, enfermeras, contagiados del personal de salud que tenemos. Y al final vamos a tener un reguero de hospitales repleta las camas sin personal de salud. y vamos, vamos a implosionar, vamos a explotar y nos va a pasar como Ecuador agotó su capacidad hospitalaria para recibir personas y su, y su capacidad para enterrar gente y está enterrando la comunidad, la gana de hecho República Dominicana y tomo como, como ejemplo este pueblo este municipio principal de esta provincia Duarte de estos siete municipios cabecera de la provincia Duarte con sus 11 distritos para que me entiendan y ahí te doy el dato Reinaldo para que lo grabe Están enterrando a su gente sin decirle a nadie nada. De COVID-19, porque ahora en vez de ser la lepra como fue en la antigüedad, en la sociedad judaica, un estigma como lo fue el SIDA en la época de los 80 y 90, un estigma de rechazo social, ahora es el COVID-19. Ahora nadie quiere poner la mano por la ignorancia y la falta del manejo de protocolos que todavía no le están haciendo bien. Estamos hartos de escuchar toda la mañana a un ministro contestando preguntas y hablando pluma de burro como si fuera un informe de Semana Santa dando números y cifras, equivocándose porque está hablando mentira, dando cifras en su registro y esto creciendo porque ahí va otra parte del dominicano ustedes dominicanos no están respetando el toque de queda, ustedes no están respetando la cuarentena dominicano y por culpa de ustedes esta cuarentena, aunque se levante, la cadena de contagio va a seguir. Porque he visto a la gente en playa, en río, jugando domino. Cuando la policía va en el periodo de cuarentena, a partir de las 5 de la tarde, da una vuelta, porque no pueden volver no hay personal suficiente. Ustedes salen a jugar, salen a beber y salen a escuchar música. Yo escucho gente aquí haciendo fiesta y no agarraron ahí encomendadores de piña. Yo voy a poner eso. Un grupo de gente a las a casi a las 7 de la noche, a las y media compartiendo un chivito en un cumpleaños, todo el mundo contagiándose ahí como burro. Y los pobres policías tuvieron que ir a comerse esa comida, esos chivos, porque no habían comido hasta esa hora. Sabrá Dios y se contagiaron ellos mismos ahí. Porque nadie habla aquí. Aquí un militar, yo puse aquí la nota de voz, un militar, porque dijo que ellos lo estaban llevando el diablo, se si nadie hablado de los policías contagiados. Lo arrestaron y lo metieron preso y lo secuestraron. ¿Quién que le diga el nombre? pregúntenle a su compañero de armas, porque no es mi deber, él no me ha autorizado. Pero yo le me puse la nota de voz de él, porque se atrevió a eso. Entonces, dominicanos, si ustedes no entienden que a partir de este momento, del año 2020, desde el 2019 cuando inició el COVID hasta esta fecha, todo cambió y nada va a ser igual. Ya no podremos volver a juntarnos en el Estadio Julián Javier, en el Estadio del País, en el Quiquey, en el Cibao, a todo el mundo a ver juego de pelota. No podrá hacerse eso igual. No nos podremos juntar en el cine, a ver una película como la veíamos antes, a sentarnos en los centros comerciales, a compartir, intercambiar impresión y saliva. Ya no podremos, no podemos, porque fíjense que hemos llegado a un punto en que las iglesias están solas y estamos escuchando de manera virtual y recibiendo la comunión espiritual. Hemos llegado a un punto para que ustedes entiendan que todo ha cambiado y que hay que tomar medidas para cada quien salvarse, Bueno, no podemos dar esto al gobierno. Que si usted va a salir con la jodida solidaridad del demonio esa, la, el bonogal, el bono, y todavía la, la desgracia paternalista esa, y está bien que la coja. y ojalá que den más y se la den a los 10 millones de dominicanos pobres que hay aquí. Ustedes tienen que salir con protección exigirle al gobierno que tiene recursos para, ¿para que no el grupo Cap Canal Punta Cana 100 millones para que Ricedo donó 50 millones. RICE compañía. Para que Pepín Corripio donó 50 millones y todo ese dinero en qué se está invirtiendo. Si todavía lo que esto ha demostrado que el sistema de salud no sirve. Las evidencias del manejo tosco, de poner políticos que sean ignorantes a dirigir instituciones del Estado. No sirve. Nuestro sistema político es una basura. Y nuestros políticos son una basura peor. Que no entienden el riesgo. La vacuna va a llegar. Llegará dentro de un año, dos años. Llegará para usted y nosotros, los humildes, los sencillos, los pobres. No. Llegará y cuando venga a llegar, Usted sabrá la cantidad de muertos que hay. Lo que tenemos que hacer es cumplir con el aislamiento, porque el aislamiento no es que va a sanar a nadie, es que va a evitar que la cadena de contagio crezca y que los que están sanos no se enfermen y que los que están enfermos desarrollen y puedan ser atendidos y que los medicamentos lleguen. No debimos rechazar la ayuda de Cuba. Cuba le está aplicando a su gente el interferón alfa B12 debiésemos estar utilizando aquí hay hidroxicloroquina y cloroquina para todo el mundo no, se le puede aplicar a todo el mundo no, a quienes se le aplica a los que se han desarrollado y tienen las afecciones pulmonares graves el sistema de salud lo está recibiendo, una gente cuando tiene COVID-19 no puede entrar a un centro aquí lo rechazan y están condenando a la gente a morirse en sus casas y la gente está enterrando a sus muertos y los llevan en cajita como pueden a propósito, les recomiendo a los que tengan mausoleos familiares que tengan cosas de esas que le den la vueltecita. Comenzando por mí, porque están sacando y metiendo gente ahí, a diestra y siniestra, porque aquí no hay autoridad. En el país no hay una gente que piense que usa el cerebro, parece. Y por eso, República Dominicana, veo a todos estos animales, porque el dominicano es bruto y tengo que decirlo, es irresponsable y es rastrero. Que sale a la calle. A hacer fila. Aunque usted tenga hambre. Usted por buscar un pollo. Una libra de arroz. Va a llevar la muerte a su casa. Y nadie va a ir a auxiliarlo a usted. Y si salud pública. No focaliza. Las pruebas. Y las hace masivas. En los lugares. Donde ha habido contagio masivo. Nos va a llevar el diablo a todos. ¿Cómo se lo digo. Es que son tan brutos. Con la gente que piense asesoran a esa gente desde el poder